En número dos <coughs> va. Tenés los ojos de los que traen primaveras, y esa sonrisa que te hace especial. Esa mirada que quema hasta la última pena, que siempre me lleva donde quiero estar. Cuánta prisa tendrás, con la brisa se va tu sonrisa, lleva mi corazón. el tiempo con vos se me borra las horas y las estrellas dejan de brillar todo el momento se queda ahora en la aurora de un sentimiento que me hace vibrar tendrás con la brisa se va tu sonrisa lleva mi corazón Solo por lo que no cuento, que me queda fuera. No tendría nada que explicar. No me acostumbro y me gusta hacer todo a mi manera. Vos me sacás ese miedo a intentar. Cuánta prisa tendrás, con la brisa se va, tu sonrisa lleva mi corazón. mirando paisajes que se me presentan con estas ganas de que estés acá ahora que pude encontrar algo que no se sume a la cuenta vos solo harías mejor el lugar yo me animo saltar si la mano me das te invito a caminar a mi lado yo me animo a saltar si la mano me das te invito a caminar a mi lado cuanta prisa ¿Cuánta tendrás? Con la brisa se va Tu sonrisa lleva mi corazón ¿Cuánta prisa tendrás? Con la brisa se va Tu sonrisa lleva mi corazón